Saludos a las personas que se están conectando. Ya mismito estamos con ustedes. Un abrazo y bendiciones a todos los que están en sintonía en este momento con Noticias RTZ. Hoy estoy con otro live aquí en nuestra página de Facebook. Recordándoles siempre que pueden buscarnos en el canal de YouTube. En el canal de YouTube tenemos videos donde hablamos de temas bien interesantes de actualidad y de muchas otras cosas de importancia para el país en nuestro canal de YouTube. Busquen nuestro canal de YouTube Noticias RTZ. Dele a la campanita, suscríbase a nuestro canal y esté pendiente. Mire, hoy vengo con un caso bien importante eh, que se ha aguantado un poco, pero que eh, la madre de este joven que fue hace una semana eh, muerto por la policía luego de haberse robado una guagua eh, en el área metropolitana, pues esta madre está pidiendo justicia. Yo no sé cuál es la justicia que ella está pidiendo, si es que despidan a los policías o qué, pero... Mientras tanto, esos policías que cometieron esta situación eh, fueron reafan, uh, rearmados nuevamente, pues se le había quitado su arma, pero el, el comisionado de la policía ha dicho de que fueron armados nuevamente. Yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo el comisionado de la policía y lo que dijo la madre en unas vistas públicas que se hicieron en, en la... La legislatura de Puerto Rico. Vamos a escucharlo. Ha trascendido que los agentes que dieron muerte al menor de 16 años, Javier Cordero de Bares, tras supuestamente robar un carro y lanzar el vehículo a los policías, usaron balas de punta hueca o hollow point. Este tipo de bala está diseñada para ocasionar el mayor daño posible a la víctima. Ese es el, ¿El tipo, tipo de, de munición que usaba la policía, policía la que estaba hablada por, por el gobierno, gobierno federal? federal, ese es el, el, el tipo de, de munición que utilizan todas la las, las policías en la ciudad ciudad americana. Y Puerto Rico no es la excepción. Ningún policía sale a la calle a matar a nadie. Nosotros salimos a defender vidas y propiedades, pero también la nuestra. El comisionado de la policía no quiso hacer comentarios sobre la investigación de este caso que está realizando el negociado de investigaciones especiales y el Departamento de Justicia, pero sí informó que los agentes implicados en este caso ya fueron rearmados después de una evaluación psicológica. Ayer, en una vista de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la madre del menor reconoció que su hijo se había apartado del buen camino, pero exigió que se investigue a todos los agentes envueltos en el caso. Me quitaron a uno de mis tres amores. Sí, no puedo decir sin razón porque él no estaba haciendo algo bueno. Pero yo tampoco lo hubiera tapado, yo hubiera preferido estar en su proceso y estar y que él estuviera conmigo y yo acompañarlo y admitir que él estuvo mal. Yo hubiera preferido mil veces enfrentar lo que él tuviera que enfrentar por la falta que él hubiera cometido, pero vivo. Y a él no me le dieron break de, de nada, me lo mataron así. Para Telenoticias, Silvia Gómez. Esto es una situación bien difícil eh, que está atravesando esa madre. Yo como padre, pues la puedo entender. Eh, también puedo entender de que la policía, como dijo el comisionado, no sale a la calle a matar. Amigo, puede que haya una que otra papa podría, como lo hay en todo. Pero la policía hace un trabajo por la seguridad de los puertorriqueños. Este joven le lanzó el vehículo alegadamente a los policías de que los policías hayan excedido los disparos que le dieron a este joven. Eso lo están estudiando ya ellos y pues se determinará qué va a pasar con esta investigación. Pero como usted vio ahí a la madre compungida, adolorida, eh, una recuperación que nunca la va a tener, pues nunca va a poder recuperar a su hijo. Pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte con nuestros hijos, porque si le permitimos todos a nuestros hijos eh, ocurren situaciones lamentables como esta. Debemos educar a nuestros hijos, no con darle tenis caros, ni ropa cara, ni prendas, ni, ni tenerlos a la moda. Eso, es, eso no es amar un hijo. Amar un hijo es ponerle valores. Decirle, mira cómo tú le estás poniendo un sobrenombre a esta persona. Esa persona se llama José, se llama Pedro, se llama María. No le ponga sobrenombre. Desde ahí es que empieza la educación en nuestros hogares. Y yo no estoy diciendo que esta señora le haya llamado, le haya dado mala educación al hijo. Porque todos los padres le damos una buena educación a los hijos. Los hijos son los que se dañan en la calle, pero hay que encaminarlos desde la casa para que la presión de la calle no los pueda llevar a lo que cometió este joven, que en el video que la policía nos envió a todos los medios, a todas luces se ve que él es el que roba la guagua con el otro muchacho que andaba. Pero es una situación lamentable y esperemos a ver qué es lo que va a pasar con esta investigación que está haciendo la policía. Entonces, otro caso que le quiero traer, mire este video también de Telemundo de las condiciones en que esta madre tiene que criar a su hijo por la falta de luz de luma por la falta de la, por la, falta de la situación que estamos enfrentando todos con el servicio de electricidad vea y escuche este video es injusto y cruel pero Nicolás no se puede levantar de su cama no se comunica y lo que escucha todo el tiempo es esto En vez de estar acompañado de juguetes, este niño de cuatro añitos se tiene que rodear de equipos eléctricos porque su vida depende de ello. Ahora mismo él, él se le hizo una traqueotomía porque por el daño que tuvo por las convulsiones en cuestión cerebral, él le vende de oxígeno, este, él no maneja sus secreciones, so, requiere succión también cuando amerita, tiene uso constante de, o sea, tiene un oxímetro de pulso. Y la lista sigue, ya que desde los dos años Nicolás sufre de una extraña condición neurológica que le produce muchísimas convulsiones al día. Tantas, que frente a nosotros sufrió un episodio prolongado y tormentoso. Nicole asume su responsabilidad, pero su lucha es diaria por el pésimo sistema eléctrico de Puerto Rico. Desde marzo se ha ido a la luz, en julio se fue cuatro veces y ahora en agosto se ha ido siete veces. O sea, de 18 días, ¿verdad? O sea, siete días se ha ido a la luz y se va por cuatro horas. Eh, antier se fue por ocho horas. Reside en una urbanización en Manatí junto a Nicolás y su hermanito mayor de seis años, que aunque saludable también sufre las consecuencias. Uno tiene un plan B, pero es como que para una emergencia. O sea, estamos hablando que en un mes que a ti se te vaya hasta 20 veces la luz, que esté sin gasolina y que yo no pueda salir porque yo estoy sola con él. Pero la factura no falla y de 150 dólares que pagaba en promedio mensualmente, en las últimas tres, Luma le cobra cerca de 500 dólares. Agradece que su ex esposo y sus ex-suegros estén pendientes. Yo me pegaba, subo para acá para ayudar al coche de montar la planta grande, prendérsela, pues, o sea, ya más de dos, tres, 4 horas y necesita las máquinas para poder estar ¿sabes? bien. Y cuando el plan B falla, que ha ocurrido inclusive de madrugada, Nicole lo que ha hecho es que viene su guagua, la enciende, enciende el sistema de aire acondicionado y se trae al nene a su silla y esperan aquí con mucha angustia que regrese la electricidad. Conecta inclusive su equipo a un sistema de convertidor de carga que han instalado ya en la guagua para mantenerlo con vida. Lo próximo es ir a sala de emergencias. No duermo, porque entonces tengo que estar pendiente que no se pague la plaga, cuando tumba la plaga, prender la planta, o sea, estar pendiente de que no le falte el equipo y que me venza el cansancio y yo no escuche que se quede sin oxígeno, él se pone cianótico, o sea, es fuerte. Esta es la realidad de muchas familias puertorriqueñas que ya se les hace casi imposible sobrevivir y la alternativa de irse está cada vez más cerca. Para Telenoticias, Walter Soto León. Digo, si al gobernador y a usted no le conmueve esto que acabamos de ver ahora, yo no sé qué nos va a conmover. Por eso es que, gobernador, esto no se trata de política, esto no se trata de que la gente le quiera imponer algo a usted. La gente lo que le está pidiendo, mire, salga del contrato de Luma y busque un plan B, que los alcaldes, como dije ayer, que los alcaldes, los senadores, los representantes lo puedan ayudar, lo puedan ayudar. Este jueves, para este jueves. Cani García, Residente, Baboni, y un montón de artistas están convocando una marcha para pedirle a usted ahí en Fortaleza que deje ese contrato. Mire, evítese esa marcha. Haga bien las cosas, deje el contrato. A usted lo están acusando de ser el abogado de Luma, de ser el abogado de la Junta. O sea, no trabaje, señor gobernador, para los grandes intereses. Mire ese niño de manatí, lo que tiene que hacer la madre cuando se va la luz y el generador no funciona, meterse a la guagua, a su vehículo para prenderle el aire y que el nene pueda estar bien porque se puede morir. Coño, gobernador, usted no escucha a la gente. Usted se cree que todo es política. Yo sé que tanto alcaldes populares como representantes y senadores populares están politiqueando con el maldito tema de Luma, porque eso es lo que hacen politiqueando, buscando protagonismo con el tema de Luma. Entonces. El pueblo se tiene que aliar cuando estos artistas también están convocando para esta marcha. Yo apoyo la marcha. Yo no apoyo el vandalismo. Yo no apoyo los encapuchados. Yo apoyo que como pueblo respetuoso que somos, hagamos una marcha respetuosa. Porque no tenemos que dañar la propiedad, no tenemos que dañar lo nuestro. Esas luchas eran de antes. Eh a los que tienen esa pajera mental de que piensan ir a, van, a vandalizar, pues mire, no vayan y no se pongan suéter tapándose la cara ni tengan piedras en los bultos. En el verano del 2019 sacamos un gobernador, pero hicimos el ridículo. Hicimos el ridículo porque no debió ser la forma. En esta ocasión queremos que el gobernador cancele ese contrato de Luma. Aquí no se está pidiendo la renuncia del gobernador aunque lo debería hacer, pero que venga una segunda opción como gobernador o gobernadora que haga un buen trabajo, no a politiquear, porque ahora Jennifer González, como dije ayer, ese es el tema del momento en su boca, eso es lo más grande que está haciendo. El nieto de Hernández Colón criticando a Jennifer González porque tiene aspiraciones para comisionado residente en Washington y yo no, yo no lo he visto hacer algo, un pep, tres pepinos de Angolo por el, por el pueblo de Puerto Rico, el nieto de Hernández Colón. Si, si me está escuchando, llévele ese mensaje. Porque es un jovencito que no ha hecho nada por este país, Boconial, ir eh, a entrevistas de radio, hablar mal del partido contrario, que eso lo hace cualquiera. Pero yo no lo he visto en el campo allá, ayudando a Panchita. Yo no lo he visto en el campo por allá, ayudando a Don Pedro con un saco de carbón. Así que de manera que el gobernador debe hacer caso al pueblo de Puerto Rico. Evítese esta marcha del jueves. Ya usted está dando para atrás. Por, por este contrato, pues mira, hágalo ya por fin. Arrepiéntase de ese contrato y busque una buena alternativa. Reúnase con los alcaldes que pretenden ser Mira, voy a dejar el contrato. ¿Qué alternativas ustedes tienen para ayudarme y resolverle el problema a la gente? A la gente, no resolverle el, el problema a, a, a Luma y a la AEE. -E. Es que se pueda resolver el problema a la gente. Nosotros no tenemos ningún problema con que se pueda ir la luz en algún momento. Pero constantemente. Hoy mismo nos está llamando una familia de Barranquita que tienen una cita médica. Tienen una cita médica y no encuentran ni tan siquiera una ambulancia ni que ni que el municipio le pueda contestar para ayudarlos con una ambulancia. Lo publicamos aquí en nuestra página ahorita. Pero entonces pues el gobernador, usted estaba divirtiéndose este fin de semana. La comisionada por allá todavía disfrutando la luna de miel, pero también haciendo conferencias y coqueteando con retala piel Luis y por unas primarias. Entonces, hablando de Jennifer y hablando también del gobernador, aquí tenemos una señora que se llama Elizabeth Torres, que usted, mire amigo, amigo, usted que me está viendo, usted y yo, le estamos pagando el sueldo a esa señora. A Elizabeth Torres, que lo único que hace es insultar. Insultar, porque como el pueblo está enojado con el gobierno que está en el poder, pues ella se aprovecha de eso. Mira, le voy a caer bien al pueblo porque estoy pelando al gobernador, le estoy peleando a Jennifer y estoy pelando a los de mi mismo partido. Pero señora Elizabeth Torres, usted es una mediocre y de la forma que usted habla no representa al pueblo de Puerto Rico porque usted es una falta de respeto. Yo quiero que ustedes escuchen en una entrevista que esta señora estuvo con Rubén Sánchez para que usted vean qué tráfala es esta persona que se hace llamar la representante de Puerto Rico buscando la estadidad en Estados Unidos. Escuche, eh, ¿cómo habla esta señora? Mira, yo acabo de venir de un viaje, yo estuve un mes y medio viajando por todo Estados Unidos, reuniéndome con congresistas cara a cara, no con staffers, no con staffers, con congresistas, hablando de lo que ocurre en Puerto Rico. Y ¿sabes qué es lo peor que yo recibí de esas visitas? El bochorno que yo pasé cuando yo hablaba de Jennifer González y ellos me decían, Jennifer, ¿who? Mientras aquí en esta isla los medios de comunicación de esta isla estuvieron haciendo farándula política con la maldita boda fatula eh, ficticia de este pueblo, cuando aquí hay gente que necesita los micrófonos de los medios para que hagan justicia, la justicia que no se hace ni en la administración del gobierno criminal de Pierluisi ni en los tribunales de esta la, isla, la que han sido weaponized en contra de personas como yo. La boda, que este... la boda ficticia. Maldigo la farándula política mil veces cuando hay tanta necesidad en el pueblo de verdad. Es que es una cosa tan descomunal, Rubén, es que es una es un crimen organizado tan descarado en nuestra está es, es evidente, es evidente. ¿Qué estamos esperando? Y usted dice que no reconocen a Jennifer González como No la, no la conocen, Rubén. No, no saben we quién have es a Resident Commissioner, Jennifer González, Jennifer who? Jennifer who? Jennifer, Jennifer es un cero a la izquierda, pero bien a la izquierda. Nadie la conoce. Esa mujer es una vaga, esa mujer no hace nada. Esa mujer lo que hace es coger masajes en su oficina... Mientras tiene un séquito de chamaquitos universitarios que le hacen absolutamente todo y dos o tres asesores que le dicen exactamente lo que ella tiene que decir ante las cámaras. Yo pregunto si en esta isla ha habido un ciudadano responsable que sume las cuantías que Jennifer González dice que se asignan a esta isla y que me diga dónde está ese dinero. Porque el pueblo no lo está viendo. No lo ven. Bueno. El pueblo no está viendo eso, pero tampoco está viendo resultados de usted como delegada de la estadidad. Puerto Rico tiene tantos problemas para usted entonces venir a estar cada vez que alguien discrepa de usted. Usted lo insulta. Usted lo insulta. Usted no tiene en la boca otra cosa que no sean insultos. No tiene nada de inteligencia, no, no habla de qué está haciendo allá, que se está reuniendo con quién allá. Dónde están las fotos? Dónde están los videos? ¿Dónde están las cosas serias suyas, Elizabeth Torres? Entonces, ¿por qué usted no ayuda a buscar una solución para lo de Luma con el gobernador y con Jennifer? Y usted lo que hace es insultando, llamando pillo, llamando asesinos a la gente y asesina Con esa desfachatez tan fácil, porque aquí usted dele, dele gracias a Dios que aquí se respeta el derecho a la libre expresión. Pero usted se fue a los extremos, señora. Usted se fue a los extremos y cada vez que yo le escucho una entrevista en un medio a mí me da asco, a mí me da asco de cómo usted habla, de cómo usted se dirige a los demás ciudadanos, a las demás personas, porque las personas pueden ser lo que sean, pero yo creo que merecen un respeto, sea del partido que sea. De manera que Elizabeth Torres, ríndale cuentas de verdad al pueblo si vale la pena los noventa y pico de mil pesos que usted se está ganando como delegada, como delegada de qué? De la, estad la estadidad. la no va a llegar nunca a Puerto Rico, de esa pajera. Usted, Mayita eh, y todo lo, Melinda Romero, ustedes lo que hacen es chupando de la teta del pueblo. Ustedes lo que hacen es chupándole ingresos al pueblo de Puerto Rico, ingresos que pueden ir para esa gente de Barranquita que no tiene hoy una ambulancia que los pueda llevar una cita médica a Centro Médico. Esos ingresos que estamos gastando en cada uno de ustedes, los delegados, Enrique y Rosselló, 90, 90 y pico de mil pesos en cada una de estas personas. Yo quisiera saber, cómo, por ejemplo, la alcaldesa de Ponce Mayita, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Que no sea figurial pautando fotos en sus redes con congresistas y con gente allá. ¿Qué está haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo que valga la pena el dineral que ustedes están ganando allá? Hagan algo por Puerto Rico. Mire el problema que tenemos con Luma. Aporten ideas con el gobernador y con las demás personas para que se pueda resolver este problema de la luz en Puerto Rico, pues somos mucha gente aquí que podemos poner un granito de arena para que las cosas pueda mejorar en este país. Pero no, aquí lo que estamos es pro buscando protagonismo. Como les dije ahorita, el nieto de Hernández Colón sale, Japito, en Twitter y en Facebook y en todos lados criticando a Jennifer González porque él tiene intenciones de correr para comisionado, que vuelvo y pregunto ¿qué ha hecho el nieto de Hernández Colón por, por usted por su comunidad, por su barrio. ¿Qué ha hecho? Que es un nene lindo, que es el nieto de, de, de, de Hernández Colón. Y, y, ya, y, y ya tiene la capacidad para ser comisionado residente. El otro, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, que lo que siguen es buscando protagonismo y que se hunda más la división en este país entre ellos y el gobernador. Y por otra parte, la alcaldesa de Morovi, buscando protagonismo, cada vez envía dos o tres comunicados de prensa, porque quiere opinar en todo. Para que la cataloguen, no, la más vocal es la alcaldesa Morovi, esa debe ser la candidata a la gobernación. O están considerando también al alcalde de Villalba, al presidente mismo del Senado y de la Cámara para la gobernación. Mientras entonces ustedes sigan politiqueando y buscando protagonismo en su propio partido, le hacen daño al pueblo de Puerto Rico. Tanto ustedes, los populares como los PNP, le hacen daño al pueblo de Puerto Rico, le hacen daño porque quieren lucir lo más bravo ante el pueblo de Puerto Rico. No, yo soy bravo, pues mira cómo yo critico al gobernador. Yo soy bravo porque mira cómo le meto caña. No se trata de meter caña con la boca. Es que hagan acción, que se tiren a la calle y hagan algo por el pueblo de Puerto Rico. Se los digo al presidente del Senado, al presidente de la Cámara, al alcalde de Villalba, a la alcaldesa de Morovi, al nieto de Hernández Colón, que ya se cree que es la figura máxima. Él Jesús Manuel y el hijo de, de, de este señor, de Héctor Ferrer. Ustedes son jóvenes, no hay ningún problema. Pero ustedes no pueden decir que representan al pueblo ni que están haciendo algo por el pueblo, porque yo quisiera, yo lo quisiera ver con los tenis embachados. Yo lo quisiera ver con las ropas enfangadas en fangar, los campos. Trabajando de verdad, no buscando protagonismo. Eh, ay, mira, entrevítame en pelotadura. Ay, mira, entrevístame a Juven Sánchez en WKQ. Ay, Falú, entrevístame Noti en Noti1. Mira, entrevístame en Guapa en Radio, que ahora es Bonita Radio, Borinquen Radio, no sé cómo se llama. Ay, entrevístame en Radio Isla. Coño, así cualquiera se hace líder. Métete a los campos, métete con la gente pobre, con la gente que todos los días está pasando vicisitudes y problemas. Se lo digo a todos los alcaldes, representantes y senadores. mire ese caso ahora de Barranquita a pobres personas se tienen que comunicar con las redes sociales para que los ayuden porque no encuentran una ambulancia. Y, y quiero decirle también, esta señora ahorita mencionó algo, lo de la boda de Jennifer González, Elizabeth Torres. Y en eso le doy la razón en el sentido de que aquí los canales hicieron eh, eh, oh, lo más grande, transmitir la boda de la comisionada. Mira si todos los días aquí se casa gente. Claro que no tienen el poder, que no son una comisionada de ni de esto y lo otro. Pero aquí todos los días se casa gente y nadie transmite la boda. Tenían que meterle al pueblo. No, el pueblo tiene que ver la boda de Jennifer González contra. Así, así. Eso era un evento tan importante en este país. Mientras el país sufriendo, que mucha gente no lo pudo ver porque no había luz cuando ella se estaba casando. Entonces, pero los canales, eso, eh, eso fue la, la cosa más grande del mundo. Y, pero esos son sus héroes, Telemundo. Guapa, eh, Univisión, Teleonce, eh, son los más grandes porque hacen, hacen tremendas cosas. Entonces, sin embargo, todas estas páginas de Facebook de noticias, que les voy a mencionar algunas de ellas, que usted puede confiar, porque siempre tienen la noticia primero que los canales de televisión. Mire, estamos nosotros, Noticias RTZ, están los amigos de las Voces del Sur, está la página de Chado News, Noticias de Ponce, el Laurel Sureño. El Vigía. Aquí en Ponce hay un montón de páginas de noticias. Que primero que los canales, nosotros tenemos muchas veces la not las noticias. Así que de manera que puedes seguir cualquiera de esas páginas. Como se los dije: Mira, Noticias RTZ, Las Voces del Sur, de eh, Shadow News, eh, El Vigía, eh, eh, Laurel Sureño también. Eh, noticias de Ponce es una institución, lleva años y años llevándoles noticias a ustedes. Pero entonces ustedes creen que los canales son los que todo lo pueden. Ahorita me envían, miren, ahorita me, me envían un mensaje ahí, lo que escribí de Barranquita. ¡Ay! Que, que lo tira Telemundo responde, que ya tuviera como lo hacen caso. Mire, sí, que, que, que las páginas de acá no tienen tanto poder como tienen esos medios. Entonces volviendo al principio de lo de la policía, vamos a confiar en la policía. Cuando la policía haga un operativo, cuando la policía trate de arrestar a una persona, usted no le lleve la contraria. A mí, como a otras páginas, han llamado cuando publicamos un comunicado de prensa que nos envía a la policía con el fichaje de la persona. Ah, borra eso, que yo no di permiso para que publicaran la foto de mi hijo, de mi hermano, de mi primo. Mire, cuando nosotros recibimos eso, lo recibimos de la policía y no lo recibe Noticias RTZ nada más. Lo reciben todas estas páginas que yo le he mencionado, lo recibe Telemundo, lo recibe Guapa, lo recibe Tele 11, Univisión, El Vocero, Primera Hora, Nuevo Día. Cuando usted me llame a mí a Noticias RTZ o a cualquiera de estas páginas de noticias, llame también a esos canales y llame a los periódicos a ver si le van a quitar la foto o le van a quitar la noticia. Cuando nosotros tiramos una noticia, por lo menos en mi página, la tiramos responsablemente. Y si usted a mí me llama con respeto, yo quito la noticia. Pero si usted a mí me llama astancioso y con faltas de respeto, yo no quito la noticia, yo la dejo ahí. Yo la dejo ahí. Entonces, la cara que responde a noticias RTZ es esta, la mía. Yo soy responsable de mi página y lo que yo publico. Entonces, y, y lo, lo otro que le voy a decir, si usted tiene una queja de su comunidad, eh, de lo que usted entienda que quiere hacer conocerla a los políticos, usted no las hace llegar. A mí me envían muchas quejas y muchas cosas. A veces son cosas eh, que son entre familias y todo, y ahí yo no entro. A ellos no entro, porque cuando son cosas entre familias, se resuelven entre familias. Ahora, cuando es algo que tiene que ver con el gobierno, usted me lo envía, que nosotros lo publicamos. Y si son cosas positivas, mejor todavía. Hacer. Hace un ratito, yo les voy a enseñar por aquí, yo publiqué esta noticia positiva. Déjame poncharla aquí. Mire esta noticia que yo ponché aquí de estos jóvenes. Esto es lo que le da brillo y orgullo a me extraerla. Esta delegación de estos jóvenes que este joven que está a su mano izquierda ya ganó medalla de oro y, es, y, y estos otros pues ganaron medalla y ganaron competencia. allá. Noticias positivas como esas son las que yo quiero llevarle aquí en la página porque negativas todos los días hay. Ya desde las 5 de la mañana, la policía de Puerto Rico nos está enviando comunicados de prensa eh, con distintas situaciones, asesinatos, accidentes de tránsito, suicidio, que quiero hacerle un alto aquí. En mi página yo no publico nada que tenga que ver con suicidio. Nada, nada, nada. Puede ser la noticia, porque lo otro es que yo no publico noticias para mirar quién le da like y quién no le da like. Yo no vivo de eso, y yo no vivo de publicar una noticia y rápido empiezo a compartirla en 10.0 mil grupos. No, no, no. Yo publico la noticia y usted decide allá si la ve, si le da like o no le da like. Pero suicidio yo no voy a publicar aquí en mi página. Primero porque es una, una situación bien triste y dolorosa de la familia que, que que enfrenta esa situación y lo otro porque es un alma de doble filo, porque aunque usted le ponga un parrafito abajo, llama a la línea Paz, llama esto y lo otro, la persona como quiera, está leyendo eso de que es un suicidio y puede ver eso como una idea. Por eso yo no publico suicidios en mi página ni la voy a publicar. Y hay muchas páginas que no lo publican. Hay otras que lo publican porque le encanta, le encanta ver rápido. Mire, aquí está mi teléfono, voy a cogerlo. Ay, deja ver quién le dio like. Ay, diantre, todos los likes que llevo. Uh, se fue viral. Lo compartió 20.000 personas. Entonces, amigo, usted que me está viendo, cuando usted vea suicidio en la página, no le dé like, no le dé like, no propicie esas, esas noticias tan tristes y tan dolorosas. Y, y, y tan dolorosas. Dolorosa. Tengo un amigo, dos amigos, que, que me dijeron en algún momento, eh, y se lo dijeron también al buen amigo de las voces del Surapitel, eh, que no se publicaran suicidios porque eso es un arma de doble filo y que le da a, a la persona eh, como una alternativa de salir de sus problemas o de las situaciones que enfrentan. Que fue el, el, el amigo José Esteve de Telemundo y el amigo también Julio Rivera Saniel de Guapa eh, que ha hablado con ellos. Pues por eso no publicamos, no publicamos ninguna nota de suicidio, pero todos los días pues publicamos noticias tristes y desagradables, pero. Si hay noticias positivas, envíenlas. Nosotros las publicamos porque no nos importan los likes. Hay páginas que no... ¡Ay, esto no, esto no genera like! No lo voy a publicar. Piensan por like. amigo así son algunas páginas. Piensan por like, pero mi página no se hizo para eso. Bueno, tan, tan es así que la fórmula que estoy llevando... La fórmula que estoy llevando, tengo estos auspiciadores. Gracias, como siempre, a la gente de Walmart de Puerto Rico, a la Universidad Interamericana, a la gente de Liberty, a la gente de Supermass, a la gente de Bertito Jumping, LC Watch, la gente de Puma FM Service Station en Villalba, que es la que nos llena los tanques para ir a todo Puerto Rico. La gente del Boster eh, con Delivery Buster van al restaurante en Ponce y en Juana Díaz la gente de Rótulo Flow Art Design, que tienen unas ofertas tremendas, llámelos. La gente de Grafé Pharmacy Solutions en Villalba. La gente de Doctor Kitchen también en Villalba, con excelente trabajo. Bertito Jumping, con todas las casas de brinco que usted necesite para su fiesta o actividad. Y también la gente de Bread and Butter, eh, la nueva panadería en la calle Barceló en Villalba. Pues la fórmula de Noticias RTC ha funcionado y pronto vienen otros auspiciadores. Porque... Nosotros nos dedicamos a hacer el trabajo en nuestra página. Eh, no nos desenfocamos, no nos distraemos, no le deseamos mal a nadie. No, no competimos con nadie. Pues mire como yo le mencioné aquí las páginas que usted puede seguir. Búsquela, busque su teléfono ahí ahora y busque las voces del sur de Chado News. Puede buscar también el Vigía, Noticias de Ponce, el Laurel Sureño, en contacto 787 que es buen amigo también. Palmagul también es otra página. Así que hay un sinnúmero de páginas que usted puede seguir el, eh, noticias y unas son mejores que otras o, o, o todas son iguales. Usted no está obligado a seguir las noticias RTZ, pero eh, gracias por seguirnos, gracias por apoyarnos y gracias por compartir también nuestra página. De manera que, un último llamado, gobernador, cancele ese contrato de Luma, por favor. Deje a José Colón que está trabajando muy bien ahí. Y que dirija todo lo que tiene que ver entre Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica. Y que todos los empleados que se fueron, que los tienen mojoneando, disculpe la palabra, en, en áreas que no son los de ellos, porque ellos saben de electricidad, pues que regresen, que regresen a la Autoridad de Energía Eléctrica. Todos estos empleados que los sacaron de ahí porque no quisieron eh, hacerse partícipe del grupo de Luma. Así que se ha convocado una marcha para este jueves. De parte de Residente Calle 13 de Cani García. Yo no sé cuánto pueblo va a ir allá porque la última marcha que hicieron fue un fracaso. Eh, yo no sé cuántas personas irán a ir allá. Eh, dejen la pajera de que esto es igual que el verano del 2019. Aquello fue distinto. Aquello era otra cosa. Eh, y el pueblo que quiera asistir el jueves a esa marcha, pues en confianza que vaya y levante la voz en contra de esta corporación tan mala y desastrosa que se llama Luma. Así que síganos en nuestra página de YouTube. Busque Noticias RTZ en YouTube. Gracias por seguirnos a nosotros. Gracias por seguirle a todas las demás páginas. Gracias por confiar en nosotros. Recuerde que como le mencioné, todas estas páginas muchas veces antes de que usted vea las noticias en los noticiarios de los canales de televisión, usted los ve en nuestras páginas. Muchas veces las ve aquí y las viene a ver entonces al otro día o por la tarde en estos canales de televisión Que también hacen un buen trabajo Como hacemos nosotros las páginas de Facebook Así que eh, estamos para servirles. Mi teléfono y mi correo electrónico Están en la página Puede enviarnos las quejas O la situación que usted tenga Y si son noticias positivas más todavía Son las que yo quiero publicar Porque le quiero enseñar a las demás páginas Que no se puede vivir por like se puede Lo que se debe es vivir con dar buena información Porque no es quien la da primero no es quien es, tiene la exclusiva, no es quien es el más porque tiene la foto, tiene la información primero. No, es cuando la dan completa y te llevan bien la información. De eso es lo que se trata el periodismo. Porque esta página se creó con ese propósito de llevarle periodismo a usted, información. Que no le gustamos a unas personas, chévere. Que le gustamos a otras personas, chévere también. Así son todos. A unos les agradamos, a otros no les agradamos, pero queremos hacer siempre el mejor trabajo y siempre vamos a aceptar las críticas constructivas, porque las destructivas y las ofensivas, esas las echamos a un lado, seguimos enfocados, seguimos sin distraernos y seguimos teniendo éxito en nuestra página, como tienen las demás páginas compañeras que también hacen un excelente trabajo por informarle a usted, que siempre está ahí, que eres el informado. Dele seguir a nuestra página, comparta nuestra página, síganos también, por favor, en la página de YouTube Noticias RTZ. Allí vamos a estar subiendo este video que lo hicimos live, pero lo, lo subimos a la página esta tarde nuevamente. Y estamos a sus órdenes. El teléfono 787 327 9069 y el correo electrónico radamestorres.hotmail.com Un abrazo y bendiciones a todos.